最後一句 Protocolos, los acuerdos de paz. Grábate el hoyo el carabinero recién la cabecina en cada segundo arriba, grábate el hoyo, ustedes lo escucharon. Ustedes lo escucharon. Enfermo de la mente. Es una cacería, ustedes pueden ver, es una cacería violenta. Ustedes lo aprecian. El carabinero, si ustedes están viendo en pantalla, nos agredió, nos empujó. El... Imágenes. El este carabinero que está aquí sí. acaba de agredirnos, este carabinero, él, acaba de empujar a sí, un sí. de la prensa. Sí. Sin duda anda sin escondido, anda sin, sin nombre. De es... forma ah, cobarde, por la espalda nos intentó empujar. Avanza, por favor. ¡Vamos por favor. No nos toques, no,